Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su presentación especial gigante. Pre -game Show. En el día de hoy, los Gigantes del Cibao reciben la segunda visita de los Tigres del Licey aquí en el estadio. Julián Javier, los gigantes del Cibao todavía no han podido conseguir su primera victoria frente. Al conjunto capitalino, pero en la tarde-noche de hoy, los gigantes del Cebado presentan un buen equipo para salir a derrotar a los Tigres y -E que ocupan la primera posición del standy en la pelota otoño invernal de la República Dominicana. En el día de ayer, debutó a todo vapor el duendecito encantador, nuestro capitán Alexis Casilla. ¿Y de qué forma, señores? Alexis Casilla se dejó sentir inmediatamente varios indiscutibles pegados del bate de Alexis Casilla que le da profundidad y estatus en estos momentos. ...al equipo gigante del Cibao. Otro que debutó de los jugadores esperado y programado para debutar... ...fue el caso del sudo estelar nativo de Villarribas, Juan Pérez. ¿Y de qué forma? Un tercio de entrada, inmediatamente hizo su trabajo... ...y sigue el buen redondel y las piezas importantes llegando al equipo... ...gigante del Cibao con miras a lo que esta temporada 2013-2014. Señores, en el día de hoy, llamar a toda la fanaticada a apoyar... ...al equipo gigante del Cibao a partir de las 5 de la tarde el conjunto Gigantes estará enfrentando a los Tigres del Este, a los Tigres del Cibao, a los que son los Tigres del Licey en esa parte hoy en San Francisco de Macorís. Gigantes, Gigantes, Gigantes. Yo vengo con mi banda y mi banda está fina, volacodale a la guira los tambores suenen ya. Este año los Gigantes vinimos a ganar y si quiere gozadera tiene que venir para acá. Nos encontramos con el héroe ofensivo del conjunto gigante del Cibao en el día de ayer, Oscar Tejeda Tejeda. Ayer, a pesar de que tenía varios días sin ver acción, pudiste pegar tres indiscutibles en cuatro visitas al plato. No, mira, yo siempre, siempre estoy ready, aunque no esté jugando, siempre estoy ready, esperando la oportunidad para aprovecharla. Cada vez que tenga el chance, hacer mi trabajo. Ayer, inmediatamente supiste también en el el aspecto mental, cómo tú trabajas esa parte, De tantos días sin jugar, inmediatamente te incluyen en el acto y tener el buen desempeño que tuviste en el día de ayer. No, tú sabes que como bateador siempre tengo que tener un plan y mi plan de, de que ese, de que estaba pues, en el fue coger un buen picheo y ponerlo buen swing. Tu estatus en Estados Unidos en estos momentos, ¿cómo anda Oscar Taeda? ¿Está gente libre o pertenece a la organización que jugaste el verano pasado? No, este año está gente libre. ¿Y qué esperas en estos momentos? Tu abogado, tu agente, ¿qué te ha dicho del buen desempeño que ha tenido este año en la Liga Otoño Invernal de la República Dominicana? No, tú sabes que siga metiendo mano y eso, que algo va a aparecer, algo bueno va a aparecer. ¿Expectativa para hoy? Está ready para que no me mi, mi chance de meter mano. Ese es Oscar Tejeda, jugador importantísimo que le da la profundidad a nuestro equipo gigante del Cibao. En esta presentación especial, Gigante pregame Show. Nos encontramos con el estelar jardinero de los gigantes del Cibao, Jimmy Paredes. Jimmy, un mal momento en la temporada ofensivamente hablando. ¿Qué está haciendo Jimmy para mejorar? Tra trabajando temprano. En mi, en mi rutina, en tratar de, de, de dejar llegar la bola un poco más, estamos pasando por una mala racha ahora mismo, pero eso le pasa a, a todo el jugador y se, se está trabajando en eso, llegando temprano y haciendo la cosita clave para mejorar eso. Jimmy, una nueva organización, fuiste reclamado en estos días por el conjunto de los Marlins de Miami. ¿Ha visto un acercamiento por tu nueva organización ya, ahora en República Dominicana? Ahora mismo, yo tuve una llamada del presidente de los Marlins y estuve hablando con él. Y me, me dio la bienvenida a la organización de los Marlins. Pero hasta ahora yo sé que ellos me están siguiendo y ellos me llamaron y me preguntaron que si yo estaba jugando en Invernal. Eh, la expectativa... Con mira lo que va a seguir de la temporada República Dominicana, sabemos que tu capacidad, tus condiciones y tus habilidades va a salir inmediatamente con Dios por delante de esa mala racha. ¿Qué puede esperar la fanática de ahora en adelante Jimmy Paredes, uno de los jugadores que más se entregue en la causa de los Gigantes del Cibao? Confían en, eh, no mayormente en mí, en nosotros, porque somos todos aquí y yo sé que yo... Eh, Saldré de, de, de ese pequeño, de esa pequeñita racha que son tres juegos. Es que, que he tenido con, con no he tenido un mayor éxito, pero he dado todo de mí, he jugado fuerte y he, he mantenido con la cabeza en alto. Y yo sé que, que yo saldré de eso y voy a dar todo lo de mí y voy a ayudar a mi equipo. ¿La ¿Expectativa para hoy? Nada, la expectativa para hoy es para estar tranquilo, animar a mi equipo. No estoy en el año hoy. Y eh, mañana se. se se va a jugar de duro y que vengan apoyarnos hoy, como yo lo voy a apoyar también a mi equipo, aunque no esté jugando. El mismo ánimo y, y, la, y la misma alegría, como si yo estuviera en el juego. Ese es Jimmy Paredes, el arja de dinero de los Gigantes del Cibao. Miren por qué hay tanto cariño y tanta entrega por la forma como se entrega a nuestro equipo Gigante del Cibao. En esta presentación especial Gigante Prigate Show. Nos encontramos con el cotizado prospecto del conjunto de los Phillies de Filadelfia, Michael Franco. Franco después que tuviste un virus gripal que te mantuvo alejado varios días de los gigantes del cibao no ha sido mismo ofensivamente hablando, ¿qué ajuste ha sido para tomar el ritmo ofensivo que hiciste al inicio de temporada? Bueno, primeramente mantenerme trabajando fuerte y como te digo tuve un par de días incapacitado, no pude jugar, pero vine para acá con una meta, trazarla la ha trazado todos los días, todo el tiempo y quiero seguir con esa misma meta con ese mismo pro que ha tenido todo el tiempo y Gracias a Dios que me ha seguido dando la oportunidad de tener buenos juegos y seguir tirándose adelante. Los Phillies de Filadelfia, conscientes del buen desempeño que ha tenido en la Liga Dominicana, va a estar Michael Franco todo el resto de la temporada con el equipo Gigante del Cibao. Eso no te se decide, si esto no es decisión mía, cuando hasta que ellos quieran que yo juegue, yo voy a seguir jugando, voy a venir trazado aquí a trabajar duro todo el tiempo y quiera Dios que me den la oportunidad de jugar todos los días y... ...y de jugar la temporada entera y estoy ready, y me voy a preparar para eso. Hoy se rumora bastante fuerte por los previos del equipo de operaciones de los Gigantes, del Cibao... ...que puede ser colocado en la primera base. ¿Ha jugado Michael Franco anteriormente en primera base? Sí, ha jugado un par de juegos en primera base y me he sentido bastante confortable, aunque han sido pocos juegos... ...pero siento que me he desempeñado muy bien ahí en primera base y, y no todos tenemos una sola posición en, en cualquier lugar que tú juegues... So. Si te dan la oportunidad en cualquier posición, yo lo que voy a tratar de aprovechar mi oportunidad y no dejar que se me vaya. ¿Expectativa para hoy, Franco? Ready todo el tiempo y positivo y que papá Dios nos dé primeramente la vida y salud y si Dios quiere vamos a tener un buen juego hoy. Ese es Michael Franco, pieza importante de nuestro equipo Gigante El Cibao, cotizado prospecto de la organización de los Files de Filadelfia en esta presentación especial Gigante Game Show. Los Gigantes del Cibao presentan para la tarde de hoy la siguiente alineación bateando primero en la tercera base, Leury García bateando segundo en la segunda base, Alexis Casilla que tuvo un debut impresionante en la noche de ayer Moisés Sierra bateando tercero en el jardín derecho bateando cuarto en el jardín central, Marcelo Zuna bateando quinto y bateador designado Robinson Díaz bateando quinto en el left field, Jimmy Paredes bateando sexto en lo que es el caso de Michael Franco que estará nuevamente en la primera base Bateando octavo en la receptoría Lo estará Carlos Paulino Bateando noveno en el campo corto Jonathan Díaz Y el lanzador para hoy Es el norteamericano Rudy Owen Esa es la alineación que presenta El equipo gigante del Cibao Para la tarde de hoy Que estarán enfrentando al conjunto de los Tigres del Liceo ¡Hey!